Cuando vaya a golpear tu trasero, sales del camino y yo la recibo. Ah, viejo, ¿en verdad quieres...? No. Hola, ¿cómo has estado, Darkwizel? ¡No! Ahora jamás va a pegarme en el... ¡Ah, esperen! Cuenta si está inconsciente, ¿cierto? Sí, sí cuenta.